Otra cruz en ese lugar. Y eh, pues dice que un joven murió. Hacia abajo, ¿no? ¿Cuántos no, murieron? No, aquí? dos personas nada no, más. No, no. Hay más cruces por lo mismo de que... Señor Sinilo, ¿qué le pasó aquí? ¿Por qué está? Es muy extraño que este es un lugar turístico. Vamos con Omar, vamos a las cascadas aquí en Aculco, nos desviamos del camino, y íbamos para Hidalgo y terminamos en este pueblito, <risa> así que vamos a ver qué encontramos. Bye. Ya nos encontramos en las cascadas de Aculco, un lugar muy interesante porque tiene unas piedras gigantescas. Lo vamos a empezar a recorrer. Ahí tenemos la cascada, pero del otro lado seguramente se va a ver mejor. Estamos en una cruz de alguna persona pues que lamentablemente falleció. Claro que es un lugar riesgoso. Aquí en cualquier momento alguien que se acerca a la orilla puede caer y pues morir. No sabemos cómo haya sido la muerte de esta persona, pero aquí tenemos esta cruz. Bueno Omar, estoy viendo que alrededor de este lugar hay algunas cruces. ¿Por ¿Es qué las ponen? Sí, efectivamente ha fallecido gente aquí? Sí, aquí ha fallecido gente. Eh, no sabemos hasta cierto punto si fue por alguna caída. Hacia, hacia abajo, hacia el, hacia el fondo o por alguna piedra aquí pero normalmente esto se pone donde fallece donde fallece una persona aquí obviamente el eh, señor Cirilo está, está un, es como un monumento, una conmemoración hacia ellos obviamente ellos están enterrados, están sepultados en otro lado pero bueno, esta es una, una parte de la cultura mexicana de cómo honramos a nuestros muertos Estoy viendo que en el lugar hay varias cruces, cruces sí. ¿por qué qué sucede? Pues han fallecido un turista, ¿no? Sí. Se... Estaba sentado al filo del, ahí unas piedras que se ven. Un turista se sentó sí, ahí. Se sentó ahí y ya de cuenta que le ganó su bota, ¿no? Ajá. Hacia abajo y quiso este... agarrarla. Quiso ya con unos y, se, fu y se, se, se fue, se fue por, por la cascada. Sí, se fue hasta abajo. Bueno, porque veo que hay una cruz sí. ahí, hay otra en la sí. esquina este, y otra acá. Esta cruz pues, lo arrastró una persona. Repente, una persona ¿El río que lo arrastró? Uh -huh. O sea. Adelante, más allá. O sea, ¿el río traía ya la persona? Sí. Otra cruz en ese lugar. Y pues dice que un joven murió en este sitio. Así que como vemos ya van tres cruces. Y apenas hemos recorrido muy poco muy poco de este lugar así que seguramente ha habido muchas muertes acá es un lugar muy bonito lleno de naturaleza una cascada preciosa en aculco pero estamos viendo que lamentablemente este lugar ha cobrado muchas vidas vamos a tratar de entrevistar a alguien que nos cuente pues qué le sucede a las personas que vienen a visitar el lugar o por qué hay tantas cruces hola mucho gusto oye ¿Qué tan peligroso ha sido este lugar aquí en esta curva? ¿Se ha ido algún carro? Porque veo unos cruces ah, Dos cruces Mire, las cruces de aquí Es por un accidente vial exactamente de, de, de, de, Derivado a otro accidente Que pasó, digamos, unas horas antes Resulta que aquí se volteó un carro de cemento En la mera curva Y pues la gente ya ve que se vino a levantar el cemento ¿no? Oh, y como a las dos, tres horas Se vino un torto, no un no así Cargado de sillar desde la subida se quedó sin frenos. Para no hacer un matazón de gente, prefirió el chofer seguir. Digamos, afortunadamente para los las personas que dan el cemento, pues afortunadamente van subirse, ¿no? ¿no? Pero desafortunadamente para su familia y su copiloto, decidieron irse hacia abajo. ¿Cuántos Además, murieron? Eran dos personas nada más. Hay más cruces por lo mismo de que al chofer, el padrino tienen la costumbre de que. Venían, acá, daño, venían a cada año luctoso venían a dejar o sea, las cruces allá fue un carro que se vino no a uno Ya ve que viene la bajada ahí. Sí. Se vino derecho y se cayó. Y se cayó hasta abajo. Y ahí fallecieron dos personas. Y ahora por las cruces no hay como que alguna leyenda, algún fenómeno paranormal, fantasmas. Este, bueno, pues es que ya son mitos, ¿no? Sí. Tengo a veces dicen que se aparece el maligno, ¿no? Ah, el en diablo, noches, en las noches. Sí, por eso antes había muchos accidentes por la curva. Tenemos otras dos cruces, no sé si haya más. Ah, sí, el, bueno, las cruces de allá, lamentablemente son dos caídas por exceso de alcohol. Oh, ya. Las montadas selfies que matan. Selfies que matan. Eso es, eso es bien importante, porque estamos hablando de que por tomarse una foto en este lugar, en la orilla, se han muerto personas. Apro, aproximadamente, ¿cuántas personas han fallecido en eh, este lugar? caída? Son dos personas de ese lado. Sí. Y otra persona falleció, pero no fue por caída. Falleció abajo. Y varios, así antes. Ya tiene 10, 15 años. Ya. Trailers, puercos, cargados de cuerpos. De cuerpos de... Se voltean en la curva. Ajá. Hasta uno de toros, igual. Bueno, sí, cierto, cayó. porque ahí enfrente está la curva. Uh -huh. Entonces, si de se lado? Pasa? Igual se fueron dos trailers, así ya cuenta, porque vienen de allá, pasan derecho hasta allá. Igual ahí fue un fallecido, de sí. ese lado. Muy bien, bueno, sí. pues hay que tener cuidado, le agradezco sí. mucho. ¿De qué? Por, contrario? Por la respuesta, gracias. A ustedes. Que les voy a... De que pues, echan sus alcoholes abajo Ya vienen tomados de otro lado Y traen sus cervezas abajo Y resulta que pues, salió el más valiente no Y se aventó un clavado, agarró piedra Y lamentablemente ahí quedó No dejan de ser maravillas de la naturaleza Son eh, ambientes salvajes Son ambientes inhóspitos Y la gente se confía No hay que tomar mucho en estos lugares Porque puede ocurrir lo que estamos oyendo Que nos está contando nuestro amigo Y los dejo con esta hermosa vista De las cascadas de aculto